Libros Cartoneros es un movimiento que empezó en Argentina en el 2002 con Eloísa Cartonera, y pues es una alternativa editorial en donde la idea es publicar de una manera pues ecológica, mucho más económica y primordialmente está dirigido a autores emergentes. Ecológica porque están hechos de cartón, ¿no? Es decir, tus hojas pueden ser de cualquier tipo del que tú quieras, pero primordialmente eh, es, la, las tapas son de cartón y pueden ser una caja de cartón común y corriente, ¿verdad? Te cortes desde vista, puedes utilizar fotografías viejas, eh, hojas de árboles caídos, flores, qué sé yo, Pues es infinito, puedes hacer lo que quieras. es un taller increíble a mi parecer de primero porque les estás dando precisamente una alternativa de algo en que ellos pueden hacer con sus propias manos y que va a ser y que es útil no no es algo simplemente decorativo sino que puede ser precisamente de una libreta en donde ellos pueden escribir dibujar hasta un libro que ellos van a leer verdad entonces eso es genial y también eh, después ellos van como que emprendiendo todas sus fuerzas y su energía y su paciencia ¿verdad? en un objetivo que el objetivo es terminar el libro y eso pues a la, de primeras de primas a primeras no es cosa tan fácil ¿verdad? así te tardas unas tres horitas en hacer un librito, entonces eso es interesante porque ellos ponen bastante esmero y disciplina ¿verdad? para poder terminar su librito y eso es genial ¿verdad? y más y mucho mejor aún si sus padres o algún familiar o un amigo ya mayor los ayuda. Entonces se va creando un nexo, ¿verdad? un vínculo mucho más cercano para llegar a producir algo bonito.